Si no pensamos que el diseño es para las personas y para vivir, no tiene mucho sentido el diseño. El diseño reproduce las relaciones sociales, reproduce lo que, la cultura que vivimos y cómo si queremos transformarla, hay que empezar a pensar en un tipo de diseño que crea y cree dependencias, que cree tejido social, que cree relaciones y que cree también a la vez espacios de libertad. Design Parvibura es fantástico. Estamos hablando sobre diseño, cómo mejorar la vida de las personas, no solamente de las personas con discapacidad, con diversidad funcional, sino que esa mejora revierte en toda la sociedad. Hablar un poco de cómo las tecnologías de control, también se han metido en, en lo que es la, el mundo de la diversidad. Ahora ya no somos objetos o personas vigiladas, somos consumidores. Va a llegar un momento que las prótesis o las evoluciones van a ser una prolongación de nosotros mismos, ¿no? que es lo que tendría que ser. Una sociedad tan desarrollada como la nuestra, con altos niveles de confort, ...tiene todavía una asignatura pendiente que es la integración de las personas con diversidad funcional. Porque es muy transversal, o sea, yo puedo trabajar desde la arquitectura... ...otros pueden trabajar desde, desde el diseño de objetos, otros trabajan desde el arte... ...trabajan desde muchos sitios para hacer que el diseño sea mejor. Cuantas más cosas haya en ese sentido, más se habla de nosotros, más eh, la gente se da cuenta, porque si, si no estás en ello, o sea si no vives lo que, tu realidad, la realidad de los otros, pues no, no te enteras. El yo del diseño, ya de por sí, como lo que representa, de que se vea involucrado también en el diseño de cosas, de innovaciones, para mejorar la calidad de vida, es genial. <risa>